¿Quién es Masayuki? Masayuki Hoyo era un estudiante de preparatoria japonés, tenía 16 años, fue teletransportado al mundo de Tensora por motivos desconocidos. A diferencia de Rimuru, él no es un recalnado, ya que fue teletransportado en cuerpo y alma. Cuando regresaba de la escuela con sus amigos, él vio una hermosa mujer de cabello azul, descrito por él mismo como una belleza nórdica. A pesar de no ser mencionada explícitamente en la novela, se puede observar en la imagen que esta mujer es Badri. Ella estaba buscando los fragmentos del alma de su amado, Rudra. Masayuki tiene uno de estos fragmentos La primera vez que lo mencionaron fue en el volumen 4 Donde él estaba llevando a cabo una demostración de lucha en la arena Donde los estudiantes de Rimuru los comparaban en fuerza con él Rimuru quería conocerlo pero no tenía la oportunidad La primera vez que fue teletransportado Masayuki Él estaba perdido y no sabía por qué había venido a este mundo Ya que nadie lo había invocado llamado, llamado, Ni había muerto así que su aparición en este mundo es todo un misterio pero, se sabe ya que es por el alma que posee. El primer día de ser llevado a ese mundo no tenía nada que comer y no entendía a la persona. Cuando iba a un restaurante a suplicar por comida, una chica le pide ayuda. A lo que él se ofrece sin saber lo que decía. La señorita se llamaba Kiata. buscaba refugio en Masayuki, quería protegerse de Jire porque él la estaba acosando. Ya que nadie quería ayudarla, él se ofreció sin entender lo que decía. Cuando vio a Jiren en persona, Masayuki se asustó tanto que no sabía qué hacer. Su cara se congeló de miedo con una sonrisa y sus piernas estaban temblando. En ese momento, cuando vio que el hombre que tenía enfrente a él era más alto y más fuerte que él, más que el tipo tenía un arma, Masayuki no tenía experiencia de combate absolutamente nula. Aunque había aprendido algo de Kendo, básicamente no era de ninguna ayuda para Masayuki desarmado en ese momento. Masayuki tenía en mente que si peleaba con ese sujeto moriría. Él se dio que si ese sujeto le da aunque sea un golpe lo mataría, Masayuki había planeado huir. Pero la mujer se aferró al pecho de él con fuerza, Masayuki estaba temblando de miedo que se elogiaba de no reinarse encima. Cuando de repente se escuchó una voz en su cabeza, era diciéndole que había despertado su habilidad, elegido. Por su acto valentía de heroísmo, aunque cada pensamiento que tenía no era de heroísmo, él solo quería correr y salir de allí. Pero su cuerpo no le obedecía De repente pudo entender lo que el hombre grande estaba diciendo Gracias al efecto de la habilidad única, elegido, Que acaba de despertar dentro de él Sin embargo, eso no fue el motivo de celebración Habiendo dicho eso, hablar no yuzu era su mejor apuesta a partir de ahora Pensaba Masayuki Insultando a Jiren y tirando un muñetazo de farol en un instante desesperado por salvar su pellejo Masayuki lamentó inmediatamente su decisión al ver la cara de de sangre de Jiren a lo que Masayuki le dice a Kiata que se eche para atrás, a lo que ella piensa que ella estaba interviniendo en la pelea, pero la verdadera intención de Masayuki era escapar del lugar sin que nadie la molestara. Pero ya estaba rodeado de personas, Masayuki tuvo que utilizar su último recurso, tendría que usar el chicle que tenía en la boga como distracción y luego encontrar una manera de dar media vuelta y correr. A lo que se escucha de nuevo en su cabeza que había tenido una nueva habilidad Breaking Hour Effects Efecto de la habilidad única elegido Se ha realizado carisma heroica y acción heroica Como tal, la habilidad única elegido de Masayuki se ha destacado por completo Pero aunque se le dieron esas habilidades, Masayuki tenía un plan de escape que era bastante despreciable Tenía la intención de escupir su chicle para asustar a su oponente Lo que francamente no sonaba nada a parecido a ser un héroe en absoluto pero eso cambió al ver el roto de Jiren Que estaba rebusando de confianza Hace unos momentos Ahora estaba cubierto de sudor frío Masayuki masticaba inconscientemente su chicle Pensó que masticar el chicle lo calmaría Pero todo lo que hizo fue intimidar aún más a Jiren Jiren se puso inmediatamente sobre Masayuki En cuanto Masayuki fue tomado completamente desprevenido Jiren se congeló en el acto. Luego dio un paso de adelante Con la intención de derribar a Masayuki Masayuki se quedó boca abierto al ver el puño gigante de Jiren acercándose lentamente junto a los frentes de sus ojos Masayuki mientras cerraba los ojos y agachaba la cabeza tratando de esquivar el puño y aliviar el dolor Sin embargo el peor de los casos que imaginó Masayuki no sucedió El dolor comenzó a aparecer pero solo se limitó a una pequeña parte de su frente Abrió los ojos, lleno de sorpresa y miedo Ante él estaba un Jiren, quien por alguna razón estaba tirado en el suelo con los ojos puestos en blanco Masayuki no tenía idea de lo que acaba de suceder La multitud estalló en victorias, ahogando su propia voz Pero su sorpresa la persona comenzaron a alabarlo diciendo que era increíble Este tipo ni siquiera movió un dedo y derrotó a Jiren, el lobo enloquecido Pero en realidad eso fue el resultado de su habilidad única, el elegido de hecho, esta era una habilidad especialmente rara incluso entre las habilidades únicas. Era comparable a Azulus Severus y Ullumid Prisoner. Ambos ah, utilizadas anteriormente por otros héroes elegidos en el pasado, aunque era solo una habilidad única, su poder real era similar a una habilidad definitiva. Poseía capacidades extraordinarias. Aunque se consideraba que Jire estaba entre los más fuertes de la ciudad. Todavía no era rival para la habilidad de Masayuki. Desafortunadamente Masayuki no estaba al tanto de esto. Estaba completamente ajeno al hecho de que desató un poder asombroso. Pero eso no fue el gran cosa. Ya que elegido una habilidad pasiva. Elegido se manifiesta a partir del deseo de Masayuki de convertirse en un héroe. Sin embargo ahora estaba ignorando su voluntad personal. Empujando a fuertemente a Masayuki por el camino hacia un héroe. A Masayuki lo consideraron el elegido que vivía en esa tierra hace mucho tiempo Que al parecer había muerto Masayuki tenía su apariencia igual al anterior héroe Pero su cabello estaba teñido Y sus habilidades al parecer eran iguales Masayuki se dio cuenta Ya era demasiado tarde Todos los peatones lo miraban con ojos brillantes Como si su ídolo más grande estuviera parado junto al frente de ellos A lo que Jiri se levanta y se disculpa Ahora que sabe que es el héroe Se presenta y pide ser su subordinado Jiren se inclinó aún más sinceramente, pero Masayuki no tenía idea de lo que estaba pasando y se presenta. Mi nombre es Masayuki y solo llámame Masayuki, ¿está bien? Recién llegué a esta ciudad. Y sin saber aceptó ser el héroe. Esto se convertirá en un dolor de cabeza más tarde. Porque en este momento el héroe elegido, la leyenda del héroe brillante Masayuki, estaba a punto de desarrollarse. Y así es que Masayuki consiguió las habilidades y conoció a su primer subordinado. Ahora está en la capital del Reino, Grecia. Allí conoció a Yuki. Conociendo la historia de Yuki, al saber que Yuki estaba pasando 10 años aquí, pudo entender que no ha pasado tanto como Yuki. Al darse cuenta de esto, sintió que no debería ser él quien llorara en este momento. Le dio una sensación de aliento y lo inspiró a seguir luchando. Después de su charla con Yuki, Masayuki decidió convertirse en un aventurero. Afortunadamente, Jiren estaba dispuesto a ser su compañero y Yuki lo aprobó. Masayuki no quería depender de Yuki y en su lugar quería ganarse la vida siendo un aventurero. Aprender a leer y escribir parecía abrumador para Masayuki. Pero Yuki le explicó que el diálogo oral puro podía resolverse mediante la magia. Yuki luego leyó el documento en su mano que contenía candidatos potenciales para ser los compañeros de aventurero de Masayuki. A lo que ofrece que se lleve a Bonnie. Era un joven que confiaba en la magia para hablar con la gente Era un graduado de la Academia y Grecia, y un otro mundo bajo la protección de Yuki Aparentemente solo podía hablar inglés Habiendo nacido en los Estados Unidos haciendo que la comunicación con Yuki fuera completamente imposible Fue entonces cuando la magia fue útil Y desde ese entonces Bonnie se obsesionó con la magia Con la esperanza de estudiar en la Academia Recientemente se convirtió en un aventurero y está buscando compañero. Dio la casualidad de que la fiesta de Masayuki llegó en ese momento. Así fue como se formó el escuadrón de tres hombres. Masayuki y su tripulación progresaron a un ritmo abrumador. En un solo medio año, su escuadrón ya recibió el sobrenombre de él, el Relamplador Aunque Jiren estaba calificado C+, su fuerza era comparable a un rango B Con la ayuda adicional de la magia de Bonnie, pudieron manejar con seguridad cualquier misión que le interesara Masayuki era solo un aficionado con un conocimiento mínimo de Kendo Pero poseía la habilidad ultra rara el elegido, en esta habilidad también se aplicó a su compañero de equipo lo que provocó que todos sus ataques fueran mortales golpe crítico, bajo los efectos de esta habilidad sus compañeros podían realizar más allá de sus capacidades reales Jiren podía mostrar una fuerza incluso más allá del rango A con el beneficio adicional que aumentaba su posibilidad de esquivar era prácticamente invisible y así, el elegido se utilizó al máximo fue una habilidad tan asombrosa para él, incluso las buenas acciones de sus compañeros fueron finalmente atribuidas a Masayuki. Con todas las opiniones positivas del equipo, brillante, dirigida hacia Masayuki solo, su título Masayuki brillante eventualmente se convirtió en un nombre familiar. Más tarde participaron en el torneo marcial celebrado en el Reino de Grecia, lo que provocó que Masayuki acumulara aún más fama. Participaron en el torneo con la esperanza de ganar el premio en metálico que se le dio al campeón para poder comprar equipo nuevamente para ello. Pero fue mucho más fácil de lo que esperaba. Tan pronto como Masayuki desabanó su espada, su oponente ya se había rendido, declarando, he perdido. La audiencia tenía la impresión de que los ataques de Masayuki eran tan demasiado rápidos para seguir Pero en realidad no hizo nada en absoluto Sin embargo la audiencia no se dio cuenta y procedió a exagerar a más a Masayuki Lo comenzaron a llamar como un destello de luz Todo en un día de trabajo para la habilidad única elegido Masayuki había dado cuenta en este punto pero no podía detenerse No se detendría para tener una oportunidad contra esta habilidad su oponente necesitaba como mínimo poseer una habilidad única Como Masayuki no puede detenerlo por su propia cuenta los rumores comenzaron a entenderse Esto le dio a Masayuki bastante dolor de cabeza pero no lo ca causó ningún daño Así que renunció a resistirse Decidió seguir la expectativa pública sobre el héroe elegido fue en ese momento cuando un cuarto compañero se unió a la fiesta Era una chica llamada Jiu Ella era una usuaria de magia espiritual de alto nivel Ella vino a verlo por sí misma después de escuchar los rumores sobre Masayuki Al principio Jiu llamaba a Masayuki un cabrón que se aprovechaba del nombre héroe elegido Pero por alguna razón Jiu comenzó a adorar a Masayuki con el tiempo Aunque Jiu tenía un temperamento extraño resultó ser experta en magia curativa Y pronto se convirtió en una parte Integral del equipo, y así siguió apareciendo su nombre, hasta el punto que lo reconocían como el héroe más fuerte de toda la nación en un solo año. Historia del personaje: A pedido de Yuki, el grupo de Masayuki fue a la pequeña nación de Valaquia, que limita con Iglesia, para lidiar con una red de comercio de esclavos que se sospechaba cooperaba con la nación en la que se encuentra. Gracias al elegido de Masayuki, la cooperación se resolvió fácilmente y los traficantes de esclavos fueron derribados con éxito. El país no podía manejar el problema que tenía Así que le pidieron ayuda al héroe Masayuki Después de que el grupo de Masayuki Que era de rango A Se involucró Un gran número de aventureros de rango inferior Decidieron ayudar con la Sindicato de Esclavos Combinando con el ejército real de Valakia Eran más de 2000 hombres Y con Masayuki encabezado el grupo Todos ellos sufrieron los efectos del acto heroico Y pudieron obtener la habilidad más allá de sus habilidades anteriores El plan de Masayuki había terminado en éxito Esta vez también como se esperaba Incluso si Masayuki no hizo nada por sí mismo Se podría decir que la situación aún mejoró debido a su participación Y el título de héroe de Masayuki se extendió por toda la parte Y no solo en Grecia sino también en los reinos circundantes. Los monstruos y humanos que recataron no eran un problema. El problema eran los elfos. El problema era cómo manejarían estos elfos. Quienes por su parte esperaban regresar al gran bosque de Jura. Pero ellos no podían simplemente liberarlo. Y eso era que tenían miedo cómo reaccionaría Rimuru. Ya que se sabía que él había pasado... Y eso era que tenían miedo cómo reaccionaría Rimuru, ya que se sabía qué le había pasado al reino Furmo. El rey de Valaquia le suplicó con lágrimas en los ojos a Masayuki que lo salvara Masayuki aceptó llevar a los elfos a Tempel, pensó que no habría ningún problema Ereve Masayuki se dirigió a Tempel Las personas que escucharon esta noticia asumieron que Masayuki iría allí para derrotar a los monstruos Este rumor se expandió como la pólvora ya Masayuki estaba confiado ya que no puede salir nada mal. Masayuki no conocía a Hinata y tampoco la conoció nunca pero Yuki a quien respetaba parecía tener una muy buena opinión de ella si esta persona, Hina, no pudo derrotarlo Rimuru puede ser más peligroso de lo que imaginaba a su llegada a Tempest después de una serie de eventos se decidió que el grupo participaría en un torneo celebrado en la ciudad de Rimuru, y si uno de los participantes ganaba el campeonato, se le otorgaría el derecho de desafiar a Rimuru en la batalla. Después de pasar fácilmente a las preliminares, el enemigo de Masayuki fue el miembro de su grupo, Jirei. En los cuartos de final, Jiren acaba de perder el partido. En las semifinales, Masayuki tuvo que enfrentarse a Gosur, a quien logró convencer de que renunciara también a través de los efectos de su habilidad única. En la final, Masayuki se enfrentó a Gota, quien había obtenido una habilidad única ese mismo día, y por lo tanto pudo resistirse al efecto del elegido de Masayuki. Sin embargo, debido a que Gota no podía probado adecuadamente su única habilidad de fusión con Ranga, Gota terminó chocando contra una pared y golpeándose a sí mismo por la conmoción de lo sucedido. Temiendo que realmente termine teniendo que luchar con Remuru, Masayuki decidió perder el partido a pesar de ser el ganador, por lo que Gota ganó el campeonato en su lugar. Más tarde al ser invitado a cenar por Remuru, Masayuki accedió a regañadientes. Después de presentarse, Rimuru reveló que también de otro mundo, de Japón. Después de su discusión, Masayuki decide unirse a Rimuru como su subordinado, principalmente trabajando para promover Tempest entre los aventureros. Luego cooperó con Rimuru en la ingeneración y prueba pública del laberinto. Cuando Masayuki ofreció sugerencias sobre lugares de descanso y punto de guardado para el laberinto, la gema deberes de Masayuki se expandió para incluirlo también como asesor de factor para asuntos del laberinto. Rimuru lo nombró como comandante del cuerpo del voluntario en contra de su voluntad dado que este cuerpo es particularmente está formado predominantemente por humanos podría generar un desacato no deseado si un monstruo fuera designado como su comandante Masayuki se negaba a tomar este puesto pero sin embargo se dio cuando Rimuro mencionó los favores que le debía esta es toda la información que tengo de él sobre su historia He leído hasta el volumen 18 pero no ha salido ya más de ahí Y si sale en el volumen 19 alguna información nueva que salga en el futuro Quizá haga otro video o la ponga en la descripción y en los comentarios respondiendo preguntas Ahora voy a hablar de sus habilidades Suerte sobrenatural Manipulación de probabilidades Y ampliación de estadística El elegido aumenta la suerte de Masayuki y también de sus compañeros lo que hace que sus ataques sean críticos en todo el tiempo y también aumente su posibilidad de esquivar manipulación mental, empatía manipulación e influencia social. El elegido le permite a Masayuki tener una gran carisma y tiene la capacidad de inducir ideas sugerentes en la multitud que lo rodea. Viéndolo con una luz positiva en cada acción que realice a pesar de su intención. Manipulación de destino El elegido se manifestó a partir del deseo de Masayuki De convertirse en héroe Sin embargo ahora está ignorando su voluntad personal Empujando ferozmente a Masayuki Por el camino hacia un héroe First Negation El elegido niega cualquier sentido de miedo Y lo reemplaza con coraje También resistencia no convencional A la manipulación de poder Modificación de poder Absorción de poder Y... Mente, mismo de poder. La habilidad está inscrita en el alma que resiste cualquier interferencia interna, a menos que la interferencia sea más fuerte que la defensa del alma. Resistencia no convencional a la manipulación de la mente. La fuerte de la conciencia, la, los recuerdos y la misma mente es el alma, el cuerpo altral y el cuerpo espiritual. Resistencia a la manipulación del alma. La habilidad única son la forma de la... Mente misma y requiere alma fuerte para poseerla Manipulación de radiación Corrupción Tipo 2 La vida orgánica que de alguna manera puede resistir los efectos tóxicos de un aura de monstruo Puede caer en su efecto de corrupción y mutuación convirtiéndolo en un monstruo Potencia de ataque Nivel humano desconocido con el elegido Elegido le permite infligir daño crítico que le permite derrotar a Jiren, un aventurero de clase B con un co cabezazo de un solo golpe Habilidad única, elegido Héroes aquí, una habilidad que también posee el héroe enano, Gase. Es un aura que solo los héroes son capaces de sudar Los oponentes que son más débiles que ellos quedarán inmóviles bajo el aura imponente es una habilidad que responde solo al poseedor de las habilidad, una especie de aura especial, bendición del héroe. El usuario experimenta un gran impulso en su estadística de suerte, incluso un ataque normal se convertirá en un ataque golpe crítico, este efecto también se aplica a los miembros de partido. Además los apretadores recordarán todas las acciones por el usuario elegido. De forma positiva, de su poder asombroso, carisma del héroe. Y bueno, eso sería todas las habilidades y las habilidades únicas que se mencionen en la novela. La he sacado toda la información de la novela. Tiene spoiler, obviamente tenía que decir esta parte que tenía spoiler en el principio si no lo dije. Porque recuerden que yo grabo así. Grabo una parte, grabo la otra parte y grabo otra parte. Esa es mi forma de grabar. Eh, eso ha sido todo del personaje Si me faltó algo o sienten que omití algo Pueden decírmelo en la caja de comentarios Y me ayudaría mucho con una suscripción Con un comentario y una suscripción no pido like Obviamente si dan su like fue porque le hice algo bien y le gustó Pero la verdad, un like Dígaselo Emanuel, un like